Este vídeo va dedicado a todas las personas que nos preguntáis por Sakura. Pues Sakura ahora mismo es así de pequeñita. Y aquí está Luca dándole rascamientos de barriga. Que me encanta. Pues como veis está muy bien. Pero le encanta mucho dormir, entonces es difícil pillarla ahí <risa> haciendo una, hacer una foto fuera porque siempre que puede se viene ahí a las camas de otros. encanta dormirse en las camas que no son las suyas. En la suya de noche y de día en las de otros. Dame un beso la cámara, saco?